Bueno, pues yo vengo en calidad de secretario de Espiral, que Espiral es una asociación de integración de salud mental para personas con problemas psíquicos, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, y buscamos la integración de nuestro colectivo, borrar el estigma y hacer proyectos para poder trabajar nosotros mismos y demás, más cosas.